el Partido Socialista ha dicho que van a apoyar la propuesta de resolución, el Partido Nacionalista también, bueno, pues muy bien, nos atran, les agradecemos el gesto, pero comprenderán que seamos escépticas al respecto, ¿no? Porque, básicamente, lo que ha eh, enumerado el señor Galvez, eh, las inversiones que ha ido haciendo en el tiempo, no tienen absolutamente nada que ver con la disposición adicional a la segunda, que dice claramente que una parte de lo recaudado en peajes, un porcentaje se destinará a la financiación del transporte público sostenible, los déficits y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que lo que ha traído hoy o lo que nos ha intentado explicar es más bien una excusa de mal pagador que la justificación de que efectivamente están cumpliendo con la disposición adicional segunda de obligado cumplimiento incumplida durante 11 años. Y claro, es que aludir a que Bidegui va a cumplir la disposición adicional segunda cuando Videgui no es la competente para hacerlo, sino la diputación foral, pues nos da también lo que hace es aumentar eh, las dudas de, de que eso efectivamente se vaya a hacer. Eh, bueno, aprobaron, las juntas aprobaron su moción, hoy vamos a aprobar esta propuesta de resolución quedan muy poquitos meses para acabar la legislatura y indicios de que estén trabajando en algo para cumplir esa disposición adicional no vemos absolutamente por ningún sitio.